Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad. Un fuerte abrazo. Por favor, si no estás suscrita a nuestro canal, por favor suscríbete regalándonos un like y activando la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Ya saben, compartan, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Bueno chicas, miren... Hoy voy a traer este hermoso arete Laura, miren qué belleza, hermoso, ¿verdad? Miren, este, este botón que tenemos aquí, recuerden que está en nuestro canal de YouTube, aquí arriba le voy a dejar la, el link donde ustedes pueden ir directamente, lo pinchan aquí, pueden ir directamente y buscar este hermoso botón, miren. Si no quieren hacerlo con este botón, miren, este yo lo hice sin el botón, y miren, queda y queda igual de hermoso. Miren, este fue en cristal entero, miren qué belleza. Bueno, chicas, miren, hermoso, arete Laura en perlas y cristales. Bueno, chicas, para empezar, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete, silla de la número 8, silla de la número 11, perlas del número 4, cristales del número 6, tijera, aguja e hilo, recuerden trabajen con los materiales de su preferencia Trabajen con los materiales que más se le acomoden. Entonces aquí está ya nuestro botón listo. Recuerden lo que le dije. Que él está en nuestro ya en nuestro canal de YouTube, así que lo pueden buscar ahí. Y si no lo hacen así, que también queda hermoso. Bueno, vamos a poner eso para acá para empezar a trabajar. para eso yo tomé una yarda, una yarda y media de hilo recuerden que siempre he hablado que trabajen con el hilo que ustedes se sienta más cómodo y para esto yo voy a tomar 8 mostacillas de la número 8 Sí, así como usted lo oye 8 mostacillas de la número 8 a esto vamos a darle la vuelta los repasamos y le vamos a hacer un nudo doble en la cajita de descripción aquí abajo en la cajita de descripción abajo le voy a dejar la fuente oficial de donde yo vi este hermoso video de estos hermosos aretes para que si ustedes quieren hacerlo de, de su, en su forma original porque aquí lo que hicimos fue hacer una pequeña modificación entonces vamos a hacer un nudito fuerte a esto no lo vamos a repasar mientras vamos trabajando él se va a ir repasando hicimos un nudito fuerte vamos a dejar en nuestro exceso de hilo nos pasamos a una mozasilla, recorremos una mozasilla y así no tienen que quedar nuestra 8 mozasilla del número 8. Ahora, nuestra segunda secuencia es una perla del número 4, 3 mozasilla aquí, de la número 11 y otra perla. ¿Ven? Esa es nuestra secuencia. De aquí sale mi hilo, lo voy a llevar hacia atrás, y voy a dejar esa de por medio, la pueden ver, miren, de aquí sale mi hilo, voy a dejar esa de por medio y me voy a entrar en la próxima, ¿ven?, ¿Ven? así, y así tiene que quedar. Otra vez. Tomo una perla del número 4. Tres mosacillas de la número 11. Y tomo otra perla. Así. Miren. De aquí sale mi hilo. De aquí sale mi hilo, ¿verdad? Esta es la moza silla que voy a dejar de por medio. Y entro en la siguiente. ¿Ven? Otra vez. Y voy a cortar mi exceso de hilo, voy a buscar mi tijera, voy a tomar mi tijera, voy a tomar esta que es grande para hacer esto, corto mi hilo, voy a tomar otra vez mis últimas mozasillas y mis perlas y voy a terminar de hacer este paso, ven? ¿Dónde sale el hilo? donde sale el hilo? Entonces, entro aquí. Así. Y voy a recorrer esas dos mozasillas que están ahí. ¿La pueden ver? Voy a recorrer esas dos mozasillas. Voy a halar. Estoy alando mi hilo. Y voy a subir hacia la perla del número... Mira, vamos a subir a la perla así voy a dar mi hilo otra vez miren miren así tiene que quedar su trabajo mira sale nuestro hilo pueden verlo miren sale de la perla del número 4 ahora seguimos trabajando con las sillas del número 11 Ahora vamos a tomar 5 mozas sillas. Tomando 5 mozas sillas de la número 11 y pasándolo a través de la perla del número 4. Así. Bien, miren, la pasamos. ¿bien? Miren, la pasamos. ¿Ven por qué le digo que no tenemos que repasar? Bien. Entonces, miren. Miren de sale nuestro hilo. Y vamos a pasar las mozasillas. Bien, miren. Pasamos las mozasillas. Por las. O oh, por la mozasilla número 8. Y subimos nuevamente hacia las perlas. Así. Del número 4. Y este paso lo vamos a repetir. Aquí ya estamos trabajando y también estamos repasando. Tomamos otra vez cinco mozasillas, la pueden ver, de la número 11. Entramos hacia la perla del número 4. Sí, entramos hacia la silla del número 8, la que tenemos debajo subimos y entramos otra vez nuevamente hacia la perla bien este paso lo vamos a repetir hasta que todas las perlas hasta que hemos puesto toda la silla del número 5 bien, este paso se repite voy otra vez a hacer lo mismo aquí están nuestras últimas mozasillas del número 5 y nuestras últimas 5 mozasillas y voy a recorrer 2 mozasillas del número 8 y voy a subir a la perla ¿Ven? miren así tiene que quedar la pueden ver, vamos a ponerla así para que ustedes la vean. Ahora, lo que vamos a hacer aquí, vamos a prestar un poco de atención a esto. Lo voy a acercar bastante a la cámara. Mi, mi hilo sale de la perla del número 4. Voy a entrar hacia las mozasillas y me voy a parar justamente en la tercera mozasilla. Pero también presten atención ustedes ven donde está la unión de las dos perlas del número 4 donde se hace esa esa pequeña abertura también pueden tomar eso como referencia Nos vamos a quedar ahí y nos vamos a detener en esa mozasilla. vamos a seguir trabajando con la mosasilla del número 11 y vamos a tomar tres en esta ocasión. Miren, nos vamos a devolver hacia la musacilla donde sale nuestro hilo. O sea, esta. Nos devolvemos y vamos a hacer picos y nos vamos a detener justamente en la musacilla. Miren, en la musacilla que justamente está en el medio donde están las dos perlas. ¿La pueden ver? Y ahí haremos estos picos de tres. Otra vez. Miren. Siempre buscando la musacilla que me queda justamente en el centro de la abertura de las dos perlas. Ponemos tres mozasillas otra vez. Me devuelvo y voy a buscar mi silla. Siempre hablando nuestro hilo, tres. Miren, voy a entrar y voy a tomar la que está aquí. Chicas, ya saben, suscríbanse, regálenos un like, compartan nuestros videos, activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos miren esa yo me pasé miren aquí donde está y lo que voy a hacer es que me voy a devolver con mi hilo así de sencillo miren. porque esta es la moza silla que justamente está en el centro de las dos perlas miren. ¿Ven? Falta poco para terminar. Quise hacer este arete paso por paso para que ustedes lo puedan ver. ¿Ven? Y aquí terminamos de colocar nuestras últimas tres mozas. Miren, aquí donde está, y esta se va a unir con esta ahora miren ven de dónde está la última voy a pasarme miren ¿ven? aquí voy a alar, voy a alar un poquito y voy a subirme a la al pico de las tres miren voy a subirme al pico de las tres mostacillas que pusimos anteriormente ven dónde estoy aquí donde estamos aquí entonces ahora vamos a trabajar con las mozasillas del número 8 vamos a tomar una 8 un cristal número 6 y una 8 miren si su hilo sale de este lado vamos a trabajar del lado de este mismo lado así tomando otra vez otra 8 un cristal y otra 8 nos pasamos por la amostracia del número 11 ¿Sí? de esta forma tomando otra vez y esto se repite hasta que terminemos repetimos recuerden que no se le quede ninguna mozacilla y que no pasen por la que están debajo simplemente pasar por esta que está aquí arriba ven así de esta forma estamos terminando ya a colocar nuestro último cristal del número 6, miren aquí donde está, mira mi hilo de donde sale ¿Ven? y entramos a la silla del número 11 y pasamos la número 8 y el cristal así, de esta forma yo lo voy a esto no lo vamos a repasar, pero sí lo voy a recorrer hasta pararme en esa moza del número 8. No vamos a parar en la moza del número 8. ¿Por qué? Porque mientras vamos trabajando, vamos a ir repasándolo. Ahora, seguimos trabajando con la moza silla del número 8. Y vamos a tomar tres mozas. Igual, tres del número 8. Vamos a pasar, miren, la mosacilla 11 y nos vamos a detener en la mosacilla 8. ¿Lo pueden ver? Miren. De aquí sale mi hilo y lo que vamos a hacer es esto. chicas, miren, lo que le estaba diciendo, vamos a trabajar con las mozas del número 8 y mientras vamos trabajando, vamos repasándolo, bien, miren aquí saqué un poquito de mosaica del número 11 en color azul, que no le hablé anteriormente de ella, pero si ustedes se pueden fijar, tienen unas pequeñas aplicacioncitas aquí, como para darle un toquecito de color del número 11 en color en color azul también igual que los cristales bien entonces ahora vamos a trabajar con dos sillas del número 8 y vamos a entrar miren vamos a, a prestar un poco de atención aquí y voy a acercar bien a la cámara para que ustedes puedan ver miren voy a tomar dos mozasillas y voy a entrar miren Entro hacia la 8 con dos mozasilla, 8. Voy a alar. Miren, entro hacia la 8 que está debajo. Paso el cristal y me detengo en la 8 siguiente. ¿Ven? Así tiene que quedar nuestro primer paso ahora esta secuencia se repite bien seguimos tomando tres cosas del número 8 miren de dónde sale mi hilo damos vuelta pasamos la 8 la 11 que está debajo subimos en la en esa 8 que está aquí Así pueden ver, así ven donde sale. Entonces tomamos 2, 11 y hacemos esto: entramos por la otra o 8. Tomamos 2, 8, perdón, acomodamos nuestra moza silla. Nos devolvemos, pasamos por el cristal y ya estamos repasando. También es su trabajo. Acuérdense de acomodar las sillas de alargar un poquito su hilo. Miren, y nos pasamos en la 8 siguiente. ¿Sí? Repetimos otra vez. Tomando 3, 8. Pasamos a tres mozas tomando dos ocho entrando en esta que está aquí alando nuestro hilo pasando la mozasilla y el cristal y nos detenemos en la mozas del número 8 bien Bien, bien aquí aprieto poquito sin forzar mucho el hilo acomodo mi moza silla y miren cómo va quedando Ven, cómo queda entonces ahora yo voy a adelantar un poco porque este paso se repite como este paso se repite yo lo voy a re yo voy a adelantar un poco bien entonces chicas recuerden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube notifique te notifique cuando hagamos videos nuevos recuerda que es muy importante cuando ustedes se suscriben al canal y nos regalan un like bien entonces vamos a adelantar bien chicas miren me queda una sola secuencia de este paso estoy acomodando mis mozas sillas Recuerden alar su hilo, no muy fuerte, porque este que también estamos trabajando con cristales. Okay. Recuerden acomodar su cris su silla, bajamos, miren, vamos a bajar hacia el cristal. Entramos hacia el cristal, alamos poquito sin forzar mucho, y nos vamos a detener en la silla del número 8. Ahí aquí no vamos a detener, ven, vamos a detenernos ahí ahora vamos a arreglar un poquito nuestro trabajo así ven donde estamos parados la mozacilla del número 8 de aquí sale nuestro hilo ahora vamos a trabajar con las perlas del número 3 esta secuencia se va a repetir también así que vamos a prestar atención porque vamos a pasar por las mozacillas que pusimos anteriormente por eso le dije del principio que no vamos a repasar, porque mientras vamos haciendo los pasos, también vamos repasando. Miren, esta es mi perla del número 3. Voy a entrar por la musasilla del número 8 que acabo de poner prácticamente. Miren ahí donde está. Entro mi perla. Voy a recorrer mis cristales perdón, voy a recoger, voy a recorrer las mozasillas del número 8 así de esta forma vamos a recorrer las mozasillas, ¿ven? hagan un poquito su hilo aquí quiero subir a esta mozasilla que está aquí para subir a esta que está aquí ven seguimos colocando las perlas de esta forma miren acomoden su mozasilla miren entramos a esta que está aquí recorremos las mozasillas esta forma esos pasos son repetidos todo así que yo voy a adelantar le voy a dar vuelta porque se me hace mucho más fácil para mí y para hacerle el vídeo que ustedes lo puedan entender Miren, estoy aquí de esta de este lado ¿ven? entro a esa moza con la perla del número 4, da un poquito de vuelta y recorro. Miren, voy a recorrer las mozas, así de esa forma, y me voy a colocar aquí arriba un poquito mi hilo sin hacer mucha presión y esto ahora lo vamos a recorrer yo voy a colocar la siguiente hemos que me faltan para que nuestro vídeo no se haga tan extenso ya que todos estos pasos se repiten Bien. entonces yo voy a adelantar un poquito el vídeo para que el vídeo no se haga tan extenso vamos a poner todo eso para acá. bien estoy casi poniendo en nuestra última perla aquí está miren bien. estoy poniendo mi última perla ya para terminar con este paso pueden ver aquí y voy a hacer lo mismo, voy a recorrer y se salió la aguja <risa> ay Dios, lo que es la bisutería miren, se salió mi aguja, ahora tengo que insertarla de nuevo me pasa que nuestra aguja necesitaba un poco de amor miren, ahí está la pobre toda doblada oh Dios, pobre aguja ya que hemos ensaltado nuestra aguja seguimos para colocarnos para llegar aquí arriba sí porque vamos a trabajar con las perlas ahora Miren. y nos colocamos aquí otra vez si sí, ahí otra vez en la mostacilla del número 8 Miren. vamos a salir aquí otra vez en esas mozasillas. La pueden ver. En esas mozasillas del número 8. Miren ahí donde está. Aquí no vamos a quedar. Porque vamos a hacer esto. Incluso ven ese arco que tiene mozasilla del número 11. Eso vamos a hacer. Y aquí está nuestro hermoso botón. Que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Recuerden que al principio le hablé que pueden hacerlo ya que está en nuestra plataforma y le voy a dejar el link también para que ustedes lo puedan ver ahí yo estoy abriendo un poco esto. estoy abriendo un poquito esto porque como que yo apriete mucho 1, 2 3, 4 5 6, 7 y 8 esa es la secuencia que vamos a tomar de 8 mozasillas la pueden ver Ven ahí donde está vamos a tomar ocho mozasillas aquí Ocho mozasillas para hacer para hacer esto miren mi hilo sale de este lado y vamos otra vez a recorrer las mozasillas del número 8 ven vamos a hacer esto otra vez, la recorremos. ¿Ok? Vamos a recorrer las mozasillas del número 8. Entrando por todas las mozasillas. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a recorrer las mozasillas. Este paso o esa secuencia se repiten. traten de trabajar despacio, con cariño y amor para que su trabajo quede bonito trabajen por las mozasillas por eso les dije que no apretaran tanto como yo, que apreté ahora bastante y mi mozasilla y mi hilo no quiere pasar o mi aguja no quiere pasar por las mozasillas ven de la profe y voy a pasar otra vez voy a tomar la misma cantidad otra vez 8 mozasilla de la número 11 recuerden estamos trabajando con la mozasilla 11 salgo de la mozasilla número 8 Entro en la 8 siguiente, recorro las mozasillas, como Dios me ayude, o como la aguja me lo permita, porque están apretadas, okay, vamos a volar esto, y salgo a la siguiente bien, este paso como se repite yo voy a adelantar el video para que ustedes lo puedan ver y el video no se haga tan extenso ¿Sí? miren acomodo aquí, trato de abrir un poco recuerden que en la cajita de descripción aquí abajo, debajo, aquí, en la cajita de descripción debajo le voy a dejar el link donde yo vi este video por si acaso ustedes lo quieren hacer en su forma original, lo pueden hacer, también pueden seguir ese, ese canal, también, que está muy interesante y seguimos vamos a tomar cuatro tomando cuatro más hasta formar ocho y entramos por las mozas sillas bien chicas bien aquí estoy terminando de repasar y de pasar para colocar mi última secuencia de ocho mozas sillas de la número 11 lo sale de aquí pueden ver, miren mi hilo sale de aquí entro hacia la moza silla del número 8 voy a repasar otra vez y se salió otra vez el hilo vamos a acomodar y vamos a esperar vamos a poner el hilo y vamos a darle un poquito de amor a la aguja que eso es lo que ella necesita bien miren. vamos a subir porque otra vez nos tenemos que quedar en la musasilla del número 8 estoy tratando de subir y tratando de no apoyarme con la aguja Miren, nos vamos a detener, miren. miren, nos vamos a detener aquí adentro de la moza silla, de la moza silla del número 8, ahí, ¿ven? Ahí no vamos a detener, bueno, sale el, el hilo, aquí adentro nos vamos a detener. Entonces ahora de esta vamos a tomar esta mozasilla de, de ese color, del color azul, que no la puse desde el principio porque se me olvidó. Vamos a tomar una mozasilla y vamos a entrar a la mozasilla del número, del número 8 que tenemos de frente, así. Recorremos las 8 mozasillas. traten de que su hilo en redes. recorremos las 8 mozasillas entramos a la número 8 otra vez tomamos una 11 del color azul o del color de su preferencia que ustedes estén trabajando volvemos y repasamos las mozasillas 11 aquí ya estamos también repasando bien, aquí estamos recorriendo y ahí pusimos la última silla de color azul en número 11 entonces aquí, miren, yo voy a hacer esto me voy a entrar en la silla, en esta silla, y voy a tomar una silla del número 8 miren, otra mozasilla número 8 y voy a pasarme a la siguiente silla, así de esta forma y voy a alarme hilo Voy a hacer esto. Entro directo, me devuelvo otra vez en la mozasilla. Ahora voy a tomar mi botón que está aquí. Ustedes pueden ver y voy a buscar una de las moza silla 8 Cualquiera, ustedes pueden entrar en cualquiera de la mozasilla 8. Voy a hacer esto. Miren, para conectarlo, entro hacia la silla que está aquí repito la secuencia para repetir lo repito voy a repetir esto dos veces más o cada como usted sienta que tenga que repetirlo varias veces Miren. entonces ya que lo he repetido dos veces con pues estas serían tres sin entrar a la mosasía de la 15 entonces entro otra vez nuevamente a la 8 voy a entrar a la que están debajo miren, para darle un mayor soporte entro en la que están debajo voy a entrar y voy a halar, miren. ven cómo queda entonces vamos a hacerlo de nuevo Entramos, recorremos las mozasillas. Voy a subir a esta que está aquí. Esa. Recorro esta también. ¿Ven? Entro en esta que puse para darle un mayor soporte. Y esta operación que hicimos aquí lo vamos, la vamos a repetir nuevamente. Miren. Entonces yo aquí me voy a detener porque ya esto está listo. Nuestro hermosos aretes Laura ya están listos. Miren. De verdad son muy hermosos. De verdad miren que sí. Miren qué bello quedan. Miren. Hermoso quedan. Muy bello. Recuerden que este botón está ya en nuestra plataforma de YouTube y que aquí arriba le vamos a dejar el link bueno chicas yo aquí me despido recuerden de seguirnos en todas las redes como el Rincón de Rosy recuerden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos aquí estoy recorriendo un poquito para hacer un pequeño remate ¿ven? Eh, recuerden de suscribirse regalarnos un like, activar la campanita de notificación para que youtube no le notifique cuando hagamos video nuevo, disculpen la bella de los perros ustedes saben que eso es algo eh, que siempre tenemos en nuestros videos, bueno chicas la quiero nos vemos pronto, hasta otra entrega del rincón de rosas, espero recibir todas sus bellezas que están haciendo, bueno chicas nos vemos bye, hasta otra entrega